Te propongo un nuevo ejercicio. Se trata de escribir un programa que le da un archivo 10 números del 0 al 9. Y escriba un archivo con el mínimo y el máximo de esos números. Es muy parecido al que hicimos antes. Solamente que esta vez vamos a usar FileputContents y FilegetContents. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te voy a mostrar la solución que armé yo. Es Un pequeño programita que dice que se llama minmax.php que enviámoslo línea por línea. Lo primero que hace es tomar todo el contenido de un archivo que se llama números.txt en una variable cs que le puse ese nombre porque es un string. Después entonces armo un array que empieza vacío. Busco leer los primeros 10 caracteres acá fíjate que estoy usando un poquito una cosa que es lo que digamos la dualidad entre strings y arrays que es muy propio de lenguajes derivados del c y php es uno de esos entonces esto significa sencillamente que para ingresar a un carácter específico de un string puedo usar directamente la notación como si se tratara de un array de caracteres que es lo que en realidad es un string Bien. Entonces lo que voy a estar haciendo es tomar cada uno de los números en el array pesos a, luego simplemente uso las funciones propias de, de php para obtener el máximo y el mínimo y ese resultado lo guardo así simplemente concatenado en el archivo minmax.txt. Empecemos viendo que el archivo minmax.txt no existe y ahora entonces vamos a ejecutar el programa minmax. Ahora veamos. Ahora sí existe y quiero ver qué es lo que tiene dentro. Ah, perdón, antes que eso vamos a ver qué tiene números.txt. Podemos ver que el número más grande es el 9 y el número más chico es el 0. Entonces ahora quiero ver qué tiene minmax y efectivamente dice 09.